Seguimos aquí en Internet Studio. estamos ahora con Fernando Muñoz. Buenos días, Fernando. Buenos días. Esta es su charla número 14 del año, me acaba de decir, o sea que no sabemos muy bien cómo va a estar para respondernos. De momento tengo bien? voz. de momento tengo voz. <ríe> Que ya es algo. Eh, Fernando, te quería preguntar, ¿es verdad que los CEOs tienen que ser un poquito evidentes? Bueno, es una, es una broma. Lo que sí es cierto es que eh, tenemos que intentar adelantarnos, tenemos que intentar adelantarnos a los cambios. Hay una faceta de quizás determinado SEO que es la vigilancia tecnológica, que es eh, comprobar qué patentes está haciendo Google para intentar adelantarnos a, a los posibles cambios. Eh, el vidente es un poco uh, la broma todo aquel que, que dice que hace SEO por muy barato, o que hace SEO y no te dice lo que es, todo ese tipo de cosas. ¿Y eh, todos los momentos son buenos para hacer SEO? Sí, sí, eh, todos los momentos son buenos porque además es una cuestión de que eh, no hay mal momento para no hacerlo, no, no, hay, no hay mal momento para no hacerlo, por lo cual hacer SEO es eh, sentar delante de un ordenador, potenciar la web, ...potenciar la popularidad de la web... ...con lo cual siempre que haya un ordenador por delante... ...puedes estar haciendo... ...desde, desde la tontería de eh, poner tu URL... ...dentro de las redes wifi de la, de la sala... ...y bueno pues todo lo que estaban alrededor... ...estaban viendo punto pues, es ...no hay ningún momento malo... ...eso sí es cierto. Y uh, Fernando, en este mundo en el que parece que todo está inventado... Eh, ...has hablado de Bere Casillas... ...que yo tuve el placer de entrevistarlo una vez... ...que con ese nudo de corbata en YouTube se hizo famoso... Todo no está inventado, entonces, ¿no? No, hay nichos, hay nichos, pero cada vez hay nichos para gente más, um, ¿cómo lo diría? Hay um, para gente que soluciona cosas. Eh, por ejemplo, en el caso, en el caso de ver un gran amigo y por eso además me gusta, me gusta nombrarlo. Eh, la cuestión está en que si solventas el problema de una persona ...en el caso de Bere, pues con el simple hecho de, de, de la corbata... ...del nudo de la corbata, resulta que ha solventado el problema... ...de 300.000, 400.000 personas... ...tienes ahí un nicho, tienes ahí un objetivo... ...lo único que tienes que hacer es encontrarlo... ...o inventarte una necesidad, esa es cualquier estrategia de marketing... ...te inventas una necesidad y la cubres con un determinado producto... Eh, ...no está todo, no está todo inventado... ...siempre hay, siempre hay nichos para determinar, por ejemplo... Eh, ...el tema de, de la charla de, de Philippe de Instagrammer... ...coño, todo el mundo hacía fotos... ...con el, con el teléfono móvil... ...¿qué es lo que inventaron ellos?... Eh, ...juntar esa comunidad... ...juntar e, esa comunidad de gente que le gusta hacer fotografía... ...otro gran amigo, eh, Javier Moral... ...que ha hecho plandegira.com... ...que es... Eh, ...a ver, webs de conciertos existían pero ha hecho un mashup, ha hecho un, un conjunto de todas las cosas y lo que hace es dar solución a los problemas que tienen, en el, caso de, en el caso de Javier, dar solución a los problemas que tienen las bandas de música a la hora de programar una gira de conciertos. Lo único que tienes que tener es esa diferenciación, o eres el mejor o eres diferente al resto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita la frase que acabas de decir! <risa> y luego acabas de, eh, dijiste en tu ponencia que hay más SEO en España que gente parada. Esto es verdad. Bueno, eh, eh, una, de la, una, una de las bromas también que suelo decir en la, en la charla es que eh, hoy en día tú instalas un WordPress y ya dices que hace SEO. Por eso, por eso esa, esa broma. Hay gente muy buena haciendo SEO en, en España y hay gente que no tiene ni idea y dice que hace SEO. Entonces, por eso es por eso es la broma. Es pero sí, si buscas, eh, si buscas consultores SEO, puedes llegar hasta la posición número 120 y vas a seguir encontrando, con lo cual... Y um, dijiste también que no dejemos a una máquina lo que podamos hacer nosotros, mm. pero hoy en día parece que vamos un poco como en el lado contrario, ¿no? Sí, pero... Eh, a ver, el algoritmo de ordenación es un algoritmo matemático, con lo cual... Es una máquina de contar cosas, de contar eh, palabras, de contar estructuras. Eh, si haces una web perfecta para el posicionamiento, vas a tener un problema. Que si cambia el algoritmo, tu web desaparece, como ha pasado con las últimas actualizaciones. Entonces, no debes únicamente basar tu estrategia en... Eh, prácticas algorítmicas o prácticas matemáticas o prácticas automáticas, sobre todo porque no las controlas. Y Chema Alonso nos enseñó el año, el año pasado y el anterior que las máquinas se pueden, se pueden reventar y pueden hacer lo que tú quieras. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en el tema de Wordpress. Wordpress es una comunidad muy amplia. Eh, tiene, no sé si son decenas de, de millones de, de, de blogs instalados en, eh, con el tema Wordpress. Con, con WordPress. Eh, Wordpress tiene que estar sacando constantemente parches para contrarrestar vulnerabilidades, para contrarrestar problemas. Si te basas única y exclusivamente en esa herramienta, vas a tener un problema. Si alguien la hackea, si alguien la rompe, si alguien la... Tu página web desaparece. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con muchos de, mucho de los plugins que hacían cosas que no le gustaban a Google. Google ha cambiado el algoritmo y muchas de las, muchas de las páginas web a, al Google Infierno, ahí a, a la segunda página de resultados. Hay un chiste que además está corriendo por Twitter que es no hay mejor sitio que esconder un cadáver que en la segunda página de resultados de Google. <risa> la que nadie visita, la que nadie llega. Efectivamente. <risa> Muy bien, pues, pues animando a esa gente a que a que sigan la segunda y la tercera sí, página. Por supuesto, por supuesto, hay, hay vida más allá de la primera página. <risa> pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias por a vosotros, estar con